Noticias de primera mano, de primeras voces con nuestros protagonistas. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a la viceministra de pensiones y servicios financieros, Ived Espinoza. ¿Cómo le va, Ived? Muchas gracias por acceder a este espacio. Y nosotros gustosos pues, de poder conversar con usted, aquellas inquietudes que giran en torno a la realidad de nuestro país. ¿Cómo está, Ived? Muy buenos días. Dani Angulo la saluda. Eh, buenos días, Dania. Un gusto pues estar aquí en la radio urbana y a través de ella llegar también a toda la población de Cochabamba para hablar sobre lo que ha sido los dos años y medio de la gestión de nuestro hermano presidente que lo ha hecho conocer a través de una conferencia, ¿no? Y creo que ahí los aspectos importantes que ha señalado ha sido precisamente… ¿Cómo se ha encontrado nuestra economía cuando se ha hecho cargo? ¿No es verdad? Una caída de más del 12% de la, del PIB. Eh, uh -huh. ¿Qué se ha hecho para poder eh, volver a reactivar la economía? ¿No es verdad? En el tema de la salud principalmente, con el tema de las vacunas, con el tema de los test rápidos, con el tema de los medicamentos. Y también es importante señalar, eh, si bien también se ha incentivado y se ha logrado eh, reactivar la economía, tener cifras positivas, como el hecho de que hemos cerrado la gestión pasada con un crecimiento del 3.5 de la, de la actividad económica en el PIB. Y además las perspectivas de hacer bicentenario, es decir, qué se está trabajando para llegar al bicentenario con un país que tenga una base económica más amplia, es decir, que no dependamos solamente de algún producto para lo que es nuestro crecimiento. Y, y más importante que eso también, un país industrializado, un país industrializado con el cual además estamos sustituyendo importaciones y todo eso que se genere, que eso también es importante y lo ha destacado también con cifras nuestro presidente, el hecho de redistribuir redistribuir a la mayor cantidad de la población estos beneficios, estos excedentes que se están consiguiendo de estas eh, pues, políticas económicas que se están aplicando, porque eso, en eso consiste nuestro modelo. verdad No solamente mostrar cifras positivas económicas, sino también una redistribución de estos excedentes que nos permiten lograr el concepto que siempre se maneja y que también está intrínseco en nuestro modelo, que es el vivir bien. Entonces creo que son estos los factores más importantes que ha destacado nuestro presidente con cifras y que nos hacen ver precisamente que hemos logrado salir de una situación complicada que nos ha dejado el COVID y las malas políticas que se tomaron por el gobierno que estaba en ese momento nos ha permitido nuevamente afrontar una situación complicada por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y este cambio geopolítico que se está dando no es verdad que no se lo puede no se lo puede negar y que está afectando a muchas economías que está haciendo que muchas economías tengan inflaciones muy altas tasas de interés pues altas que hacen que el contexto internacional sea complicado y que nosotros podamos es que nosotros podamos eh, precisamente tomar las acciones que nos permitan seguir creciendo a este, a este ritmo y manteniendo un nivel de inflación bajo para mantener el poder adquisitivo de la población. Entonces, yo creo que esos son los factores importantes que ha destacado uh -huh. nuestro presidente en el mensaje que ha dado. Dos años y medio de gestión en la presidencia. Dentro de todo este trabajo, principalmente durante este año, viceministra, eh, ¿Cuál es la de las políticas económicas eh, la que usted eh, más uh, enfatiza, hace que sobresalga en estos últimos meses que se está trabajando? Son varios. No te olvides que ya en noviembre cuando entró nuestro presidente, lo primero que hizo es pagar el bono contra el hambre. Eso ha permitido que muchas, muchas familias que habían sido afectadas puedan tener un poco de respiro. Otro aspecto importante ha sido el crédito del Cibolivia. El sí Bolivia que ha permitido sustituir las importaciones, ¿no es pues, verdad? Y que nos permite generar, pues, eh, el consumir nuestro producto nacional, pero también el poder sustituir lo que son las importaciones, el poder generar, eh, pues, que muchos sectores que no habían podido desarrollar sus actividades lo puedan hacer dentro de ya un marco de normalidad por las acciones que se han tomado frente al hecho del COVID, ¿no es verdad? El tema de haber traído las vacunas, el tema de las pruebas rápidas, el, el tema de los medicamentos, nos ha permitido que las actividades económicas nuevamente se puedan volver a realizar y por eso tener cifras positivas. De, un, de, un, de una actividad económica que ha caído en casi un 12% en el primer gestión, en 2021, ya nosotros logramos un crecimiento de más del 6%, eh, y de, posteriormente ahora la gestión pasada del 2022 de 3.5 con un nivel de inflación bajo. Eso también ha sido importante porque se han tomado acciones que han permitido que las personas puedan tener acceso al crédito. El hecho de nuevamente dar la posibilidad de una reprogramación de acuerdo a las condiciones de pago ha permitido que las actividades también que tenían se paguen, estos que eran, tenían deuda, de acuerdo a los ingresos eh, que se estaban generando es verdad, y lo más importante es el tema de la sustitución de lo que es el tema del diésel, ¿no? Se han creado plantas de, de, de, para poder ir a lo que es el biodiesel es verdad, y otras plantas de producción que nos van a permitir que esta cantidad de ahora que estamos importando de diésel sea menor. El tema de la industrialización, plantas para pues industrializar diferentes tipos de productos, el tema de el tema del litio, que es algo importante que nos va a permitir a nosotros generar recursos que nos permita realmente mantener este ritmo de crecimiento de nuestra economía. Eh, también el, el tema de las plantas de zinc. Y hay varios proyectos productivos que se han ido presentando, ya se los han ido inclusive eh, inaugurando por parte de nuestro presidente. El tema del mutún, que ya a fin de año va a empezar a producir, entonces, son bastantes acciones que se han tomado que han permitido precisamente tener estas cifras, tener este nivel de crecimiento bajo un contexto internacional bastante difícil y complicado. Eh, para, en cuanto a esta revalorización de lo que es eh, lo agroindustrial, lo industrial, en la mejora de nuestra calidad de vida además eh, quiero consultarle por favor como última pregunta viceministra cuál es la importancia y, y no lo hemos escuchado mucho pero eh, sabemos que se dan acciones al nivel educativo a, a la realidad educativa que vive en nuestro país el presidente también lo ha planteado no es verdad pensar en que tenemos que tener ya pues conocimientos tecnológicos, avanzar que acompañen este proceso de industrialización. Es un reto para, la, para poder dar a la juventud precisamente un nivel educativo que nos permita nosotros ir a, con este proceso, acompañar con ese proceso de industrialización y por eso este año ha sido pues nombrado el año de la juventud para trabajar precisamente en mejorar los niveles de educación que permita afrontar lo que es el tema de la, de la industrialización, estos nuevos conocimientos, esta nueva conocimiento de tecnología y lo hemos manifestado, ¿no es verdad? Eh, él lo ha dicho el presidente, el que es catedrático ha dicho tengo esperanzas, ¿no? Tenemos tenemos el capital humano, tenemos la juventud necesaria para poder afrontar eso, es lo que tenemos que trabajar es en poder proporcionar un nivel de educación que vaya acorde a estas proyecciones que tenemos como gobierno para llegar al Bicentenario. Bueno, muchísimas gracias, viceministra, por haber accedido a este espacio. Siempre es bienvenida en los estudios de la radio urbana. Quizás algún mensaje para despedirse de la ciudadanía. Sí, Dani, muchas gracias. Creo que es importante darle a la población esta seguridad. Es pues verdad de que estamos trabajando responsablemente, eso se ve en las cifras, no, no lo decimos nosotros, lo dice a nivel internacional. Somos un país que trabajamos unidos por toda la población para, para conseguir el vivir bien y vamos a tener, llegar a un, al bicentenario con un país industrializado, es pues verdad que genera recursos, genera excedentes para distribuir en toda la población disminuyendo y trabajando para disminuir los niveles pues, de pobreza, ¿no? Bueno, esa ha sido una entrevista directa para todos ustedes con la viceministra Ibede Espinoza, quien está junto a nosotros y ha compartido este espacio para un análisis de lo que ha expuesto hace un día, el 9 de mayo, en realidad, el presidente de nuestro país, Luis Arce, para darnos... Eh, como la realidad de las acciones y las proyecciones en cuanto a su gestión de proyecto eh, o su gestión de gobierno durante estos dos años y medio.